Buenas tardes casi a todos y muchísimas gracias por, por acudir de nuevo a esta, a esta quinta jornada que, que nosotros desde la Federación pues la, la vivimos con mucho con mucha satisfacción y más hoy que he tenido la oportunidad de, de escuchar a mis compañeros anteriores pues muchas de las necesidades que, que dan sentido a, a que la Federación siga, siga trabajando para mejorar la atención sanitaria. Eh, es lo que me han encargado a mí porque yo soy la, la coordinadora de la comisión, como ya, ya se ha dicho, pero sobre todo eh, quiero resaltar lo que es un trabajo de grupo. Aquí ponemos el 2006, eh, pues poner una fecha que fue como, como un hito, no pero realmente en el tema de la sanidad venimos trabajando desde los años 90. Algunos ya, ya veis que tenemos una cierta edad. En ese año se hizo algo muy, muy importante, se, se escribió en un documento todo lo que veníamos recogiendo necesidades y, y soluciones. Se crea un grupo inicial, como, como veis ahí, y que enseguida bueno, pues, pues, las asociaciones de autismo se han ido incorporando. En el momento actual eh, bueno, pues es la Comisión de Sanidad de la Federación, pero del que forman parte muchas otras asociaciones que en este momento no están federadas, pero trabajan y apuestan por, por aun, una, aunar esfuerzos entre todos, porque lo que nos importa definitivamente es mejorar la atención de las personas con autismo y de las familias. Y entonces, yo creo que eso es un, un valor, ¿no? Que, que nos hayamos unido, unido todas las asociaciones del ámbito de la Comunidad de Madrid para, para apostar por lo que queremos. Eh, contar rápidamente cómo trabajamos. Todo tiene un punto de partida y no podía ser otro más que el de las necesidades que tenían las familias con autismo y que los profesionales que vamos con ellos pues, recogíamos continuamente. Ya lo han dicho aquí, es motivo de, de estrés el acceso al, mundo, al, al entorno sanitario. Se encuentra con muchas dificultades de formación, de, de conocimiento de su hijo, de, de, de tiempos de espera interminables. Vamos, que no tengo tiempo y, y esto es una cosa que ya se ha comentado. Eh, es muy importante aunar, aunar esfuerzos, todas las asociaciones cuando queremos conseguir algo no es la única manera. Trabajar, trabajar y unidos y, y nada, sin descarrilar todo el tiempo con el mismo objetivo. Después hay que implicar, pues, a la, a la administración competente, que en este caso yo de verdad tengo que resaltar que nos encontramos con una Consejería de Sanidad, y una Dirección General de Atención al Paciente y unos equipos dentro de Sanidad que verdaderamente se sensibilizaron con este problema y se pusieron a trabajar, o sea que son gente eh, operativa y, y, y me alegra poderlo decir en público porque aunque bueno hay que tener mucha paciencia con ellos, la verdad que um, son gente que, que trabaja por conseguir las cosas. Eh, después, bueno, pues desde luego no podíamos trabajar solo los profesionales del autismo. Nos teníamos que juntar y unir a todos los profesionales de la, del ámbito sanitario, porque ellos saben mucho de salud. Pero de, de, de cómo manejar a una persona con autismo pues lo tenían difícil y eso les, les complicaba su, su atención con estos chicos. Les resultaba a veces difícil discriminar si, si era un, un problema de, de conducta o era simplemente que tenía un dolor de, de estómago, ¿no? porque la reacción del autismo es, es la misma. Y después teníamos que sensibilizar pues a la sociedad en general. Esta es una lucha que ya estamos muy entrenados, desde los orígenes, ¿no? tanto en educación, como en servicios sociales, como en sanidad. Eh, ¿Qué nos propusimos? Bueno, pues nos propusimos unas actuaciones muy, muy ambiciosas, ¿no? Trabajar desde la detección temprana, y hemos visto aquí que todavía sigue siendo un problema, aunque empezamos a hablar de, de este tema ya en el año 90 y nos podíamos retomar al 80, pero bueno, las dificultades que tienen todavía muchos padres hasta que llegan a que les den un diagnóstico. Un diagnóstico. La atención primaria, pues estaba claro lo que acabo de decir, teníamos que, que mejorar el, el, la primera puerta de acceso al mundo sanitario, que es lo, los centros de salud. Y después, bueno, pues nuestro reto era conseguir una atención especializada en un hospital de referencia. Y claro, pues la, la tenacidad a veces hace que se consigan las cosas, ¿no? Desde luego el logro más importante pues, pues fue la, la unidad de Amitea, que yo les decía antes en el pasillo, digo cuando vinimos aquí y os presentamos el, este, este programa es que nos salimos diciendo hemos encontrado a las personas ideales esto tendrá que tener trampa porque no, no podemos encontrar unos profesionales con tanta motivación, tanta, tantas ganas de aprender con, aparte de todo lo que ya sabían digo, es que no, fue una cosa como, como un cuento de hadas ¿no? pero esa es la realidad porque bueno, aquí tenemos a un montón de gente y todos los padres lo podéis decir mejor que yo eh, luego bueno pues hemos conseguido hacer muchos cursos de formación en los centros de salud. Al principio fue difícil, eh, pues como siempre abrir un poco el camino, pero ahora es muy curioso porque ya los propios centros nos llaman de fan, demandando que, que, que quieren la formación que les estamos dando. Esta es una, una formación que bueno, que son cinco sesiones, que lo, lo hacemos por los propios profesionales de los centros que formamos parte de la comisión y, bueno, fundamentalmente, pues les enseñamos, hacemos una reflexión sobre las dificultades que se van a encontrar con un paciente con autismo y también qué estrategias van a poder utilizar. Y claro, ellos se han visto que poniendo en marcha esas estrategias, lo que antes podía resultar un caos, pues ahora llega el niño, se levanta el brazo y le pone el, eh, para hacerle una analítica. Entonces... Eh, ya tenemos 16 cursos, en principio formamos a los centros de salud que estaban más, más cerca de los centros específicos de autismo porque era donde estábamos todo el día, pero ahora como veréis estamos formando a todos los centros de la Comunidad de Madrid y aprovecho, si alguno de vosotros conocéis de algún centro que quiera recibir esta formación y trabajar conjuntamente con nosotros, pues allí vamos y estamos encantados. Esta es una cosa muy importante porque estos programas de desensibilización que ya todo el mundo conocéis, pues se llevan en los, en los centros, pero había que hacer pues el simulacro también en, en, en, el, en el propio entorno sanitario. Entonces se han hecho unos acuerdos con estos centros de, de salud que a, que a su vez han sido formados para que los chicos pues puedan ir con una frecuencia pues una vez a la semana, cada centro lo tiene de una manera o dos, y que no vaya con una situación de emergencia, sino que voy a conocer el centro, conozco a la, de, a la doctora, eh, me toma eh, la atención, me mira la boca, sin tener la urgencia de que, que es un problema de salud, sino que voy a, a ese entorno y me, me acerco a él. Esto es una idea buenísima y hay que hacerla desde que son pequeñitos. Eh, luego, bueno, en la línea de lo que decía la Consejería de Sanidad, pues ya hemos llegado a formar un convenio y venimos trabajando con ellos, pues cada seis meses nos, nos reunimos para ver qué acciones hemos hecho. Esto también nos hace ser, ser más cumplidores de, de, los, de los objetivos. Luego también hemos diseñado un material divulgativo que, que conseguimos además que fuera financiado por la propia Dirección General de Atención al Paciente y, y que sería esto que es un tríptico, pero que es un póster también. Entonces, bueno, ya en enero del 2013 empezó la difusión de, de este póster y queremos que esté en todos los centros de salud, en todos los hospitales y en todos sitios. Creo que, que está llegando, no, no, no, está, no, no está en todos, pero bueno, esta es una, una idea básica, pero que, que te dice las cosas claves que tienes que tener en cuenta con un, con un paciente. ¿Eh? Eh, actuaciones que tenemos en marcha pues bueno, desde luego continuar con los cursos de formación, mucho a pediatras, ¿no?, porque es pues, una herramienta, como sabéis, muy básica, es que, que apliquen el, el MCHAT, que esto mejoraría muchísimo la detección temprana y es muy fácil de hacer. Y lo que ya comentó Carmen Moreno, de entraría más en el tema de salud mental para eh, mejorar mucho mejor el, el diagnóstico de, del autismo, ¿no? Después también se ha dicho este punto, eh, lo dijo ya María Jesús Baile en, en la inauguración, ...la necesidad de ir juntos... ...sanidad, asuntos sociales y educación... ...no se entiende el autismo... ...si no, si no nos unimos en estos tres aspectos... ...entonces es, es algo que estamos trabajando en ello... ...y que lo vamos a conseguir... ...ya se puso... ...ya se pudo meter en el plan de, de acción... ...de la Comunidad de Madrid... ...que sabéis que hizo un, un plan específico del autismo... ...y es lo que venimos demandando... ...y esto nos exige más recursos... ...es ¿eh? ponernos de acuerdo... ...y combinar lo que tenemos... ...o sea que, que, que hay que optimizar de alguna manera y bueno vamos a continuar con los programas de desensibilización de eh, promover programas de, de educación para la salud esto también es algo que tenemos que empezar con los niños de, desde pequeñitos y después, programas de prevención en los centros de atención, a mí me ha faltado de adultos. No sabéis la dificultad que estamos teniendo los que nos dedicamos a las personas adultas con autismo, los, los problemas que estamos viendo de involución y de envejecimiento. Entonces tenemos que hacer eh, pues, pues muchas revisiones periódicas de prevención, de, de la vista, de ginecología, de traumatología, del oído. Esto es lo que les va a dar calidad de vida y no, no lo podemos poner como cuando ocurra, sino tenemos que ir antes, y, y bueno por supuesto animar a, a todos a que participemos en los proyectos de investigación que como veis ha avanzado enormemente ¿no? ya, pues ya está, me, me, me quedo aquí ¿Eh? solamente eh, decir que nos estamos luchando porque haya un, un programa piloto para el diagnóstico de los TEAS en un área de Madrid, ojalá fuera en el Gregorio Marañón, para quitar un poco pues to, todo este vía cruces que, que tienen las, las familias vale Y entonces, pues nada, eh, eran unos agradecimientos a la consejería, al programa MITEA, a los centros de salud, a las asociaciones y al grupo de trabajo con el que yo coordino, que aquí hay dos miembros por ahí agachados que no se quieren mm, resaltar, pero que sin ellos no, no hubiéramos llegado a donde estamos. Muchas gracias. gracias.